Bien. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a otra entrega de El Rincón de Rosa. Le quiero comentar algo y yo me voy hasta a reír. Oye, este video se ha hecho tres veces. Tres veces, se ha editado, o sea, tres veces. Y las tres veces se ha dañado. Esta es la última vez, la tercera, se dice que la tercera es la vencida, ¿verdad? Bueno, esta, este arete viene siendo la... la vamos a hacer esta pieza vamos a complementar dos técnicas en una misma pieza Miren, tenemos dos técnicas diferentes que es la del peyote plano circular que está en nuestro canal de youtube y está la técnica de Cassandra que también está en nuestro canal de youtube que también está en nuestro canal de youtube le vamos a dejar los links de, en la cajita de descripción para que ustedes puedan ver las otras técnicas y así la puedan comparar Miren qué bello, quedan sumamente práctico, no pesan absolutamente para nada. Este video les voy a decir que es un poco extenso, es un poco largo. Para todas esas chicas que les gusta el peyote y que, le, y que toman estas técnicas de forma de, de distracción y forma de, de distraer un poco el tiempo. Entonces vamos a empezar para no hacerla tan larga tampoco, pero de verdad queda muy hermoso. Aquí ya yo tengo, miren, aquí ya yo empecé a trabajar y para esto yo voy a necesitar cuatro. Miren, yo hice ya esto de, y necesité cuatro, cuatro, vamos eh, a llamarle florcita, vamos a ponerle así, pero no, en verdad es peyote circular plano hicimos cuatro que va a llevar por cada arete vamos a necesitar cuatro de estas o sea que vamos a necesitar ocho por los dos aretes esto está y eh, también está en nuestro canal de youtube le vamos a dejar en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan buscar entonces para hacer el cuerpo este cuerpo este cuerpo que está aquí vamos a necesitar vamos a necesitar el, el cuerpo completo, el arete completo, yo utilicé 150 cristales del número 4. 150 cristales del número 4. Y para hacer estas cositas, yo utilicé, ocupé 2 dos, dos yardas de hilo Fahrenheit. Para hacer las 8, para hacer las 8, la 8, los 8, peyote circular, yo utilicé dos, yard, dos yardas de hilo Fahrenheit y utilizamos cristales del número 6 para hacer esto. Utilizamos 8 cristales del número 6. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el cuerpo de esto para empezar y vamos a conectar para que ustedes vean cómo se conecta. Yo voy a ocupar, yo tengo dos yardas y cuarta de hilo Faraline en la aguja número 10 porque doy al de cuarta porque eh, tenemos que ensamblar estas los vamos a, a ensamblar esto esto y vamos a darle varias vueltas a este trabajo entonces trabajaremos con mozasilla número 11 de la dorada o el color de su preferencia trabajaremos con mostacillas número 8 en color dorado como le comenté, nuestro hilo Faraline, nuestro pegamento es 6000. Utilizaremos la tijera y las pinzas y utilizaremos un topo y en su base tiene eh, mide 10 milímetros. Este topo mide 10 milímetros. Si le gustan pueden ponerle presión, pero en verdad el areto no pesa, no pesa absolutamente nada es muy fácil de llevar así que yo utilicé un topo a este no se lo he puesto todavía se lo ponemos después entonces vamos a empezar para esto yo voy a ocupar yo voy a, voy a, a tomar tres mostraciones de la número 11 un cristal número 4 una mozasilla 11 y un cristal ese va a ser nuestro principio para empezar a trabajar Chicas, eh, chicas, recuerden suscribirse al canal, bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras, eh, también a todas las chicas de la comunidad un beso y un abrazo muy grande para ustedes, gracias a todas por el apoyo, compartan, nuestros, eh, eh, compartan este video en las redes y compartan también nuestras plataformas de YouTube e Instagram, miren a esto yo les voy a dar la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Estamos trabajando con mucho hilo. Y yo sé que a las chicas que le gusten el peyote lo van a amar este trabajito. Esta técnica toda, toda se repite. Desde su principio hasta su final. Viene siendo el mismo paso. Los pasos son repetitivos. Así que yo espero que a ustedes les guste este trabajo yo le voy a voy a amarrar bien fuerte acuérdense lo que le he dicho de usar las pinzas cuando estemos haciendo esto porque el hilo para la entiende a aflojar un poco Aquí. Aquí. y voy a hacer esto ahora voy a cortar ese exceso de hilo Y vamos a subir hacia el cristal, no importa que se vea ese chin de hilo. Se van a utilizar mucho mis manos, porque estas piezas son bastante pequeñas al principio. Entonces, nuestra segunda secuencia es un una mozacilla, un cristal y tres mozacillas. Y vamos a entrar del lado contrario donde sale nuestro hilo. Voy a pasar hacia hacia el cristal y voy a tomar ahora nuestra tercera secuencia será tres mozasilla, un cristal y una mozasilla y pasamos por el cristal sin entrar a la mozasilla. Pueden ver que estamos formando. Aquí ya tengo mi tercer, mi tercer mi tercera línea. Miren, aquí están ya mi cuarta línea de cristales ojo aquí chicas quiero decirle algo miren esto esto no lo vamos a repasar no lo vamos a repasar no vamos a apretar No vamos a apretar firme Sí, apretamos un poquito pero no vamos a, a, a ni a repasar ni a apretar mucho porque porque esto tiene que quedar totalmente flojo. tiene que quedar con soltura porque Ustedes saben que las técnicas de Cassandra, cuando terminamos, miren, cuando terminamos, ellas tienden a cerrar, ¿verdad? Entonces no queremos, esta vez, esta técnica no queremos que cierre. Vamos a formar una flor de Cassandra de seis cristales. Aquí yo tengo cinco. Y este es nuestra, nuestro último cristal para formar la flor, Cassandra, de seis cristales. Entonces, okay. Esta se ve mucho mis manos, como les comenté al principio, pero estoy tratando de que se haga todo lo posible para que ustedes lo puedan entender. Yo simplemente lo estoy agarrando para poderlo sostener, miren, no estoy apretando, simplemente aquí voy a tomar un una musacilla, me pasa el cristal del frente. Aquí. Miren cómo ya va cerrando de una vez. Voy a tomar tres musacillas y del lado contrario donde sale mi hilo me voy a pasar. Miren, voy a pasar al, al otro cristal. Así. ¿Ven? Miren, así. Aquí lo que yo voy a hacer es simplemente es pasar el hilo, simplemente voy a pasar el hilo para que ella tome forma, no voy a apretar, no voy a apretar el hilo para que mi flor no se cierre. Miren, estoy en la base, o sea en el centro de la flor repasando las seis mozasillas que acabamos de poner no apreté, simplemente pasé el hilo para que la flor para que se formara la flor di un toquecito hacia abajo para que me quede totalmente plano porque eso es lo que busco, que me quede plano miren ven, que queda plano, miren, está la parte de atrás, la parte de adelante entonces yo voy a salir miren, estoy aquí voy a salir hacia el cristal y me voy a colocar en las en las mozasillas número 3 en cualquiera, ustedes pueden colocar en, en cualquiera que ustedes gusten aquí me voy a colocar esta flor se va a repetir tres veces tres veces repetiremos esta flor entonces, nuestra segunda secuencia ya que nuestra flor está terminado es de un cristal una mozasilla y un cristal no, miren aquí cristal una silla y un cristal aquí esta viene siendo nuestra segunda secuencia ya de que nuestra flor esté terminada entonces yo me voy a dirigir hacia el cristal hacia las tres sillas que puse desde el principio aquí halo un poco aquí si sí voy a dar para para que nuestro hilo no, no se vea mucho voy a subir hacia el cristal y voy a formar otra flor Ven. Lo mismo que yo hice de este lado, lo voy a hacer en esta ocasión de este lado. Y aquí es que le digo que vamos a formar tres flores. Vuelvo otra vez, tomamos, un, tomamos una mozasilla, un cristal y tres mozasillas. Y vamos a hacer esto. Del lado contrario, aquí ven, ya tenemos tres. Ahora nos toca formar tres más. Hasta formar seis. Bien chicas, miren, aquí ya estoy terminando de, de mi segunda flor. Le dije que los pasos son repetitivos y vamos a hacer tres flores en esa misma línea. Yo voy a tomar tres musasillas para terminar y dirigirme hacia el otro extremo para... para para hacer la tercera flor. Ya saben, no aprieten, no alen mucho, ni tensen mucho para que no se su flor no se cierre. aquí estoy dándole la vuelta aquí abre un poco dándole un pequeño toquecito aquí termina me voy a dirigir hacia abajo para salir por el cristal miren, para salir por el cristal voy a dirigir hacia la mostacilla mostacilla y salgo el cristal me quedo en las, las mozas número 3 perdón me quedo en las mozas número 3 okay. aquí y voy a hacer lo mismo miren ya tengo dos mozas ya tengo dos flores ya lista ahora voy a hacer lo mismo tomo un cristal una mozasilla y un cristal y voy a hacer lo mismo lo mismo que hice aquí Voy a terminar para hacer, para poner, para poner tres. Hacemos tres. Ese va a ser nuestro nuestro punto prácticamente para nuestra base para poder terminar. Miren, si ustedes se fijan, tenemos tres líneas de cristales en florecitas de seis. Entonces yo voy a, yo quiero que ustedes hagan esas tres para entonces trabajar con las dos que tenemos de los en dos en ambos lados. Vamos a hacer esta la última. Ahora aquí vamos a hacer esta. Ya saben el paso es repetitivo. Yo voy, yo voy a adelantar un poco. Voy a hacer la flor. Ustedes la siguen haciendo y nos vemos en un ratito. Bien chicas. Yo espero, yo espero que ya ustedes hayan hecho su tercera flor, ¿verdad? Entonces aquí estoy en la mozasilla. Ya yo hice mi tercera flor voy a pasarme a este cristal que tengo aquí que tengo aquí de lado que se vuela vamos a quitar el hilo que se enredó un poco okay. Okay. y me voy a colocar en esta miren vamos a ponerlo así para que trabajemos en la parte derecha yo voy a trabajar en este cristal miren yo salí de ese cristal nuestro punto vamos tenemos que dejar tres mozas tenemos que dejar tres mozas arriba o sea tres y voy a trabajar en esta mozasilla en las tres mozas que tengo debajo voy a pasarme en esta mozasilla y vamos a trabajar aquí vamos a hacer una flor aquí y aquí entonces, nuestra secuencia viene siendo la misma. Le dije, como empezamos, así mismo terminamos. Nuestra secuencia es la misma. Un cristal, una mozasilla 11 y un cristal. Me paso por las tres mozasillas que tenía anteriormente. Subo al cristal un poco para que el hilo no se vea mucho en esas partes tomo una mostacilla un cristal y me voy a pasar por estas tres mostacillas que tengo aquí estas tres que tengo aquí halo me dirijo hacia el cristal ¿Ven? aquí se sí, halo un poquito no mucho Paso la mozasilla, paso el cristal, alando un poquito, tomo tres mozasillas para hacer nuestro, segundo, nuestro cuarto paso y me dirijo hacia el cristal. Aquí ya, ya tengo, si se pueden fijar, tenemos cuatro cuatro cristales, nos faltan dos para formar la otra, la siguiente flor. simplemente pasando sin apretar mucho entonces aquí estoy arriba del cristal tomo una mozasilla un cristal y tres mozasillas me paso por el cristal paso la mozasilla mozasillas más un cristal y una mozasilla me paso por la mozasilla ahora sí paso por las tres subimos al cristal tomamos una mostacilla mientras no le dirigimos al ah, cristal que pusimos al principio aquí lo que voy a hacer es cerrar con tres mozas a esto se le va a dar la vuelta recuerden sin apretar mucho simplemente dándole la vuelta para que nuestro hilo y nuestra silla tomen forma sin apretar mucho yo, me voy, a, yo voy a bajar a este cristal miren dónde sale mi hilo. A saber, mi hilo aquí vamos a formar o, otra flor y vamos a utilizar esta musa silla, esa y esta entonces aquí yo me voy a dirigir hacia estas hacia las tres muesacillas que tengo aquí y vamos a hacer lo mismo muesacilla cristal mozasilla. hacemos esto ven apretamos un poco subimos hacia el cristal alamos un poquito tomamos la secuencia Y hacemos esto, ¿ven? Pasamos con las tres mozas. Hagamos un poco. Subimos al cristal. Así, ¿ven? Bajamos al cristal. Ahora vamos a tomar estas tres mozas que están aquí. Las últimas tres. Pueden ver, estoy agarrando las últimas tres. Tomamos un cristal, una mozastilla, pasamos por el cristal y hacemos esto. Aquí ya tenemos cuatro, como ustedes pueden ver. Ahora subimos al cristal y terminamos de formar nuestra nuestra nuestra otra flor. Miren, ya yo terminé, aquí ya está completada mi otra flor, siguiendo lo mismo paso de esta, lo mismos paso de esa y de todas, porque le comenté que este este esta técnica se repite desde el principio hasta que terminemos vienen siendo lo mismo paso yo estoy aquí simplemente aquí aquí repasándolo para que nuestra flor coja un poco de repasando todas las flores de las florecitas en sillas del centro ahora yo mire aquí está aquí está terminado de este lado ahora nos vamos a dirigir de este lado pasando por los cristales Así, de esta forma. Miren. Pasando por los cristales. Voy a pasar por estas tres mostacillas. Sin alar mucho, me paso por este cristal. Porque me quiero colocar en esa mostacilla, miren. En esa mostacilla. Perdón, ustedes no lo pueden Me quiero colocar en esta musasilla que está aquí en esa musasilla para hacer las dos, las dos florcitas que me, me, hacen falta para terminar. Entonces vamos a recorrer las musasillas. Si la aguja no lo permite, entonces aquí ya se pone intensa un poco. Y voy a salir hacia el cristal. Salí hacia el cristal, miren. Salí el cristal, me voy a quedar en las tres nosas sillas. Salí el cristal, me voy a quedar en las tres mozas sillas, aquí. Para hacer lo mismo, miren. Allí está nuestro nuestro trabajo prácticamente terminado le faltan solamente dos flores para terminar okay, miren, aquí estamos aquí estamos para terminar nuestras flores recuerden lo que le dije siempre es la misma secuencia tomaremos un cristal una silla 11 y un cristal número 4 esta viene siendo nuestra misma secuencia siempre entramos subimos al cristal Así, tomamos una moza silla, un cristal y vamos a conectar con las dos, con las tres mozas que hay aquí. Así, y entramos al cristal que nos queda de frente. Así, apretamos un poquito, no mucho, medio flojito. Y aquí vamos a formar otra flor. Vamos a formar, a formar otra flor, tomamos tres mozas un cristal y una mosacilla y hacemos esto vamos a adelantar chicas y vamos a hacer la flor de la flor que les corresponde o sea la de este lado bien chicas miren aquí ya terminé mi flor aquí lo que estoy haciendo es repasándola miren, para darle la forma a las sillas Ahora yo me voy a quedar voy a bajar hacia ese cristal que está aquí. Paso hacia ese cristal, me voy a dirigir a las tres mozasillas que están debajo. A esas tres mozas, y vamos a trabajar con esta mozasilla, una, dos y tres, con esas tres mozas que están ahí para terminar de cerrar. Ahí va una flor entonces los pasos son repetitivos una musasilla un cristal musasilla miren me dirijo del lado contrario me quedo del lado contrario Vamos a... Aquí. me paso miren me paso por el cristal las musasillas y como estoy debajo miren Voy a alar un poquito para que el hilo no se vea. Estoy, estoy, mire mi hilo está debajo. Lo que voy a hacer es tomar las tres sillas Así. Entonces tomo un cristal y una mozasilla Y me dirijo hacia el cristal que tengo de frente. Sin entrar a la mozasilla. Vuelvo y paso mis tres mozasillas. Ahora subo al cristal. Sí. Tomo una mozacilla y un cristal y hago esto, conecto las tres sillas subo y paso. Ahora, miren, ¿ven? Solamente nos faltan colocar dos cristales para terminar de, fo de, fo de formar la flor. Así que vamos a adelantar el paso y vamos a terminar de hacer esa flor. Bien chicas, miren, ya nuestra flor está terminada prácticamente. Aquí me toma voy a poner una mozacilla. Chicas, ya saben, gracias a todas por el apoyo. Gracias a todas por... Eh, por estar ahí siempre gracias a todas también por sus bellos mensajes que me dejan ah, y las que me envían sus fotos de sus creaciones también muchas gracias y también están, miren, quedan preciosas preciosas están sus fotos de verdad que sí y sus creaciones también que hacen me encantan, de verdad que sí todo depende de la creatividad siempre se lo he dicho de la creatividad que tengan y de la creatividad que le pongan a su a sus piezas entonces yo aquí estoy simplemente repasando la verdad como le comenté ahora yo voy a bajar miren ahora miren y él está ya él está listo me voy a quedar aquí miren. Miren, miren no solamente si ustedes quieren pueden hacer un arete pueden hacer un collar pueden hacer miles de cosas con, con esas técnicas y con esto pueden hacer un penda eh, pueden hacer muchas cosas ahora yo voy a salir de este cristal y me voy a dirigir hacia esta mostacilla. vamos a hacer esto vamos a darle esa vuelta por completo entonces nuestra secuencia será una silla moza silla, entrando entrando una mozasilla por cada tres, cristal, ¿eh? moza silla, cristal hasta darle la vuelta por completo silla nuestra silla cristal esa será toda nuestra secuencia, hasta terminar a darle la vuelta. Si gustan pueden hacerlo como, como se hacía en otros colores, en cristales, en otros tonos. Pueden también combinarlo con un, con combinar hacer una combinación en cristales ahora terminamos en cristal ven terminamos en cristal ahora aquí terminamos en cristal yo voy a miren nuestro punto de referencia serán para para poner ahora vamos a colocarle los los círculos en peyote plano nuestras referencias serán esos dos o sea referencias serán los cristales yo terminé aquí yo voy a buscar yo voy a recorrer siete mostacillas. aquí ya recorrí cuatro voy a recorrer tres más aquí me voy a parar aquí en la número 7 y en esta número 7 yo voy a tomar mi florcita de peyote plano y voy la voy a poner de esta forma que el riboli quede que el cristal que tiene en el centro no me quede así sino que me quede así de forma de forma horizontal y voy a pasar por esta parte por una de los de los palitos que tiene voy a tomar otra mozasilla y del lado contrario de donde sale el hilo voy a entrar así a esto se va a repasar por completo miren esto se va a repasar por completo el hilo se está acabando Cada vez que ustedes hagan esto, hagan un nudito, por favor. Hagan un pequeño remate. Así aseguran sus piezas. Ven, acabo de poner la primera. ¿Lo pueden ver? Acaban de poner la primera flor. Acabo de poner el, pri, el primer. La primera flor en, en, en peyote plano. Ahora, chicas, miren. Recogí, recorrí. Todo, después que terminé aquí de colocar de colocar la no sé, ahora sí, después que terminé de colocar el, la primera florcita de, de peyote plano de cristal entonces voy a recorrer todo toda la mostacilla y recorrer el cristal y voy a buscar nuevamente voy a buscar siete mostacillas más Y recorro y me quedo en la número 7 contamos miren, aquí me quedo en la número 7 en la número 7 aquí voy a hacer lo mismo miren no de forma vertical lo voy a poner forma horizontal y voy a hacer esto entro por uno tomo una mosacilla y mi hilo sale de este lado, entonces yo voy a tomo otro, otra mozasilla y me voy a entrar del lado contrario de donde sale mi hilo. Chicas, eso sí tienen que repasarlo, repásenlo. Pueden repasarlo dos veces, así como lo estoy haciendo. Ahora recorremos otra vez las mozasillas que nos faltan repasamos el cristal y luego del cristal después que, repase, después que salgamos del cristal no paramos en las mozasillas número 7 entonces aquí tenemos 4 y 3 número 7 y aquí vamos a hacer lo mismo otra vez ¿Eh? Miren. me voy a devolver porque pasé una de más aquí okay. ahora sí voy a tomar otra vez de forma, de forma horizontal me entre en una tela aquí así es que hemos puesto anteriormente hacemos esto de donde sale el lado contrario del hilo hacemos esto los repasamos pasamos todo ahora sí vamos a repasarlo todo y vamos a llegar aquí arriba miren ya hemos puesto las tres miren qué lindo ahora vamos a poner la cuarta que es aquí arriba entonces vamos a repasarlo todo el cristal, vamos a repasar las mozasillas y los cristales hasta llegar a, hasta aquí arriba Pasamos las mozasillas, los cristales y nos vamos a colocar en la número 4 en, en la cuarta mozasilla aquí ¿ven? nos vamos a quedar en la número 4 en la cuarta mozasilla aquí nos vamos a quedar alamos un poquito, aquí sí podemos alar. vamos a tomar una mozasilla número 11 vamos a echar eso para acá para que ustedes puedan ver qué voy a hacer recuerden siempre de manera horizontal para que su trabajo se vea acorde miren siempre de manera horizontal para que su trabajo se vea acorde con nuestra, con nuestras piezas que están abajo entonces yo estoy aquí en la musasilla me quedé en la número 4 verdad voy a hacer esto me entro en esta musasilla que está aquí abajo Tomo otra silla número 11 ustedes ven esta que está aquí abajo no esa esa no la, no la vamos a tocar vamos a entrar por esta que está aquí que le queda de lado por esta. a ver si la ayuda si la aguja no ayuda un poquito yo la voy a llevar hasta abajo y que nuestra aguja no ayude okay recuerden no vamos a entrar por esta vamos a entrar por esta así okay. ahora vamos a tomar otra mostacilla de la número 11 y vamos a pasar por la que está arriba por esta jalamos miren yo le voy a dar la vuelta despacio ahora yo voy a colocarme en esta mozasilla que está aquí abajo en esta miren yo tomé una mozasilla estoy la bueno, vamos a voltear para que ustedes puedan ver a mí se me hace más fácil así miren estoy aquí abajo vamos a entrar por esta mozasilla que está aquí vamos a hacer un poquito de presión para que la aguja no deje entrar miren a ver si se la pueden ver si se puede enfocar bien la cámara Vamos a entrar por esta silla. Por esta silla que está debajo. Así, ahora se enredó vamos a sacarlo. Esto no pasa. Ay, miren, aquí ya apretó, miren. Y ya está uniforme. ¿Ven cómo queda? Chicas, espero que ustedes lo repasen. Vean el video detenidamente. Aquí lo voy a repasar. Voy a subir otra vez aquí arriba. Y me voy a dirigir hacia abajo donde está la otra moza que acabo de colocar. Voy a dirigirme hacia la moza silla. Voy, voy a salir en la otra. Simplemente aquí lo que estoy es reforzando para que mi trabajo esté reforzado. Yo espero que ustedes lo puedan entender y si no lo pueden, si no se lo, si no lo aprende del principio, denle, eh, repitan el video nuevamente otra vez y lo vean un poco con calma porque esto, todas estas, este video entero, todo se repite, los pasos son repetitivos, son muy repetidos los pasos, pueden ser que sea un poco cansón, pueden ser que sea un poco largo, que se encuentre en el video un poco tedioso Porque los pasos se, repetir, se repiten Pero yo sé que las chicas que aman el peyote lo van a amar <risa> Tanto como yo Porque es una pieza muy bonita Y ahora para las fiestas Para las fiestas que se aproximan O sea, para Navidad eh, eh, Yo sé que es un arete que va a ser muy visto eh, y, la, y es muy fácil de hacer Es muy fácil de hacer, claro que sí y nada, chicas, espero que les gusten. Yo hasta aquí me despido. Nos vemos pronto en otra entrega de Rincón de Rosy. Gracias a todas, las, a todas las nuevas suscriptoras. Chicas, a todas, un beso y un abrazo a todas las que me siguen. Y a todas gracias a todas por el apoyo. Sigan nuestra, nuestra plataforma en, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Así que ya ustedes saben, se les quiere mucho a todas miren el topo lo que vamos a hacer con el topo es algo muy fácil antes que se me vaya a olvidar eh, pegarle el 6000 o sea tomamos el 6000 le ponemos le ponemos aquí bastante y pegamos el topo directamente ahí a eso vamos a esperar siempre lo he dicho de 24, de 12 a 24 horas para trabajar con para para que el topo se fije firmemente se fije bien y no tengamos problemas cuando, eh, a la hora de poner nuestro arete. Aquí yo estoy simplemente haciendo un nudito. Voy a hacer un pequeño remate aquí. Vamos a seguir cosiendo para hacer otro remate. Y chicas, nos vemos pronto a través de entrega de rincón de Rosa y Se le quede a todas. Bye.